Estaba cargando una partida de GTA San Andreas, pero algo raro ocurrió. Apenas iniciada la partida, ya podía ver los territorios de los balas, los vagos, y los grogues. Decidí irme al barrio pero todo el barrio estaba lleno de vallas y vagos, me fui, pero después quise irme pero regresé, hasta que de repente... La pantalla se puso oscura por varios segundos hasta que... Apareció una cinemática nunca antes vista de la mamá de CJ. Ella, golpeaba y se defendía de los vallas algo raro, ya que la mamá de CJ estaba muerta. Apareció un bala acercándose, y después... Apareció el mapa del juego, se veía a Grove Street controlado por los vallas y después, apareció un cartel diciendo GTA San Andreas.exe dejó de funcionar. En fin espero que les haya gustado, recuerda que si eres nuevo y te gustan mis videos, puedes darle pulgar arriba y compartir, gracias a todos por ver el video. no olviden darle like, darle dislike, comentar, insultar, denunciar o ok, no, pero en serio recuerda suscribirte para más videos así, soy Franquito Oro, y nos vemos hasta la próxima chavales ok, o no, xd. <risa>